Campeones de League of Legends en 10 segundos. Sed, hace más daño si los en el enemigo está menos del 50% de la vida. Tira una sombra a la que puede ir, pero no volver. Tira unos shurikens. La sombra también los tira. Hace daño cerca de él. Y la sombra también. Hace así y el enemigo muere. Si querés que tu campeón favorito salga en un video, escribilo en los comentarios.